Seguimos con Venezuela. En tres ocasiones tuve la oportunidad de entrevistar a Hugo Chávez. No fueron entrevistas fáciles. La primera vez hablé con él antes de las elecciones presidenciales de diciembre de 1998. Y ahí un Chávez muy moderado, vestido de civil, mintió tres veces. Dijo que entregaría el poder en cinco años o menos, y no lo hizo. Dijo que no iba a nacionalizar ninguna empresa, y lo hizo. Y dijo que no tomaría el control de los medios de comunicación privados, y lo hizo. Por eso, en la Internet, esa entrevista es conocida como las tres mentiras de Chávez. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay, hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. <risas> bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes... Porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si por ejemplo yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, basta, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas, agricultura, agroindustria petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos un, vea, vea que tenemos un, un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va eh, con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta, si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero, pero no puedo yo condenar a Cuba. Eh, ¿Sabe? Hay un principio de, de derecho internacional, que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias. Uh -huh. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo. Esto en perspectiva parece increíble, pero sí, efectivamente, Chávez le llamó dictadura a Cuba en 1998, algo que nunca más volvería a repetir públicamente. Luego regresé a Venezuela a entrevistar a Chávez una vez más en el año 2000 y me encontré a un Hugo Chávez muy diferente, mucho más autoritario, ya no quería escuchar, de hecho me llevó a un pueblito en la frontera entre Venezuela y Colombia y ahí en medio de una cancha de básquetbol, nos sentó ahí en medio de la cancha de básquetbol, los chavistas nos rodeaban y abucheaban mis preguntas y aplaudían sus respuestas. Y como verán, al Chávez, populista, insultante, el que acumulaba rápidamente el poder, ya no le gustaba que lo cuestionara. En el exterior existe la idea de, de que usted no quiso suspender el plebiscito a pesar de tener informes de que la magnitud de las lluvias pudiera ser terrible y que ya había varios muertos. ¿Cómo responde usted a estas acusaciones? Son infamia. Tú sabes que nosotros estamos aquí enfrentados, todos nosotros y gracias a Dios la inmensa mayoría, a cúpulas que tienen mucho poder y como los hemos respetado y los seguiremos respetando, la libertad de expresión, los dueños de medios... Dicen mentiras, elaboran mentiras. Los medios de comunicación no siempre están al servicio de la verdad. ¿Usted estaba en Miraflores el 16 en la madrugada? ¿El 16 en no las primeras horas? No, fui, me fui a medianoche hacia la casona, mi residencia. Porque hay diplomas estuvo en la horchila, en claro, la de Tú Orchila. estás repitiendo basura. Por eso Tú lo que estás aquí es repitiendo basura. Eso no es cierto. Te estás repitiendo basura. Por eso hermano. le quiero preguntar. Pero, pero, pero yo te respondo con mi dignidad. Uh -huh. Y por la dinámica de un pueblo, tú por tu boca estás repitiendo basura. Yo le estoy preguntando, Pero me es preguntar. Está bien, pero estás recogiendo la basura. Estás recogiendo el basurero, el estiércolero. ¿Por qué no recoges otra cosa? Por ejemplo. Pero es vas... legítimo. No, no, no. no pero ¿no? es legítimo, pero también, también es legítimo. La, la información que tenemos pero, que oye, me llegó en la internera que fue a la isla de Orchila con Fidel Castro. Pero parece... Bueno, si no es cierto, por eso, esa es la oportunidad que tenemos para, para que... Está bien, lo pero ven acá, pero es que tú vienes con el basurero, hermano. Yo, yo te recibo con un basurero. No. Eso no es una falta de respeto para ti, pero es la verdad. Pero qué clase de cosas preguntas Que si yo estaba en la, en la horchila con Fidel Castro bebiendo caña... Yo no dije eso. Bueno, eso es lo que dicen y tú, tú lo tienes escrito ahí, el, el 16. Yo estaba ese día arriesgando mi vida en helicóptero le ordené a mi piloto le dije usted se mete a Vargas como sea aunque nos estrellemos y me vio mucha gente el presidente estaba visiblemente molesto y en el momento más álgido de la entrevista hizo una pausa y pidió un café dame un cafecito por favor al parecer en Venezuela hasta las más duras tensiones ...se curan tomando café. ¿Cómo le gusta el no, café a usted? Muy guarapo, muy guarapo. ¿Pero qué quiere decir guarapo? Guarapo muy clarito, muy clarito. Casi más agua que café. Uh -huh. Muy suavecito. Guayoyo. Al guayoyo, señora. ya. Bueno, saludos. Salud. Viva, Viva México. Viva Venezuela. <risa> usted en La Habana dijo el cauce que está construyendo el pueblo de Venezuela... ...es el mismo cauce al que va y el mismo mar hacia el que marcha el pueblo cubano. ¿A qué se refiere? ¿Hacia dónde quiere llevar a Venezuela? Lo mismo que diría yo en Ciudad de México. Uh -huh. Y lo he dicho. No yo... al comunismo. Lo mismo que diría yo en Bogotá o en Cúcuta. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, los venezolanos tienen una imagen muy distinta de usted. Por ejemplo, cuando dijo esta frase en, en Cuba, ellos pensaban que usted decía que estaba llevándolos al cauce del comunismo. Cuando, por ejemplo, él le dijo, hermano Fidel, al líder cubano, sintieron que se estaba vinculando demasiado a una dictadura. A mí no me preocupa que a ellos le preocupen. Uh -huh. Absolutamente, que se preocupen. Este, a mí me preocupa es mi pueblo, este sí. Y bueno, el que le quiera ver cinco patas al gato se las ve. Que yo le diga hermano a Fidel Castro, a ti te digo hermano, yo soy católico y profundamente cristiano. Es que me extraña que le llame hermano porque por ejemplo el 5 de diciembre, se si acuerda cuando usted y yo hablamos, uh -huh. le pregunté sobre Cuba y me dijo sí es una dictadura. Entonces le está llamando hermano al líder de una dictadura. ¿No hay una contradicción? Más allá de que si tú dijiste dictadura, yo dije que sí o dije que no, eh, en qué contexto hablamos, porque había que contextualizar sí, claro. lo que dije. Yo no soy quien para condenar el régimen cubano ni el régimen estadounidense. El gobierno cubano, ese es un asunto del pueblo cubano.